Yo y mi vida no me insistas. Todo lo que pides es mierda de película. Ya voy, ya estoy. Si llego y llego entero por rocks, por vos, tu culo bajando lento. More blocks, hip hop, mis bros, bros, no hoes Gravity cero like la Castro, luz divina la que mano. More blogs, hip hop, mis bros, no hoes Gravity cero like Castro, lo divina la que Ando listo pa' buscarte, llevarte a todo el paisaje. Pasamos y no pagamos ninguno de esos peajes Yo lo digo en serio, si cada concierto Que vaya a tocar, te llevo, yo me quedo bien contento Pretty, Pretty no I Queremos flow en otra ho Queremos doblo, forte, blonde Queremos vivir y también vivir Damos más wins, no que no win Nena, si yo ya me voy Te juro no vuelvo Metido en la pieza Me encuentro, me encierro buscando en planetas de otro color lugares vacíos que el miedo me dio aquí y solo sé perdido en tu ser, yo ya me clincé. fuck love fuck bitch, bad boy fuck t. quiero más flor quiero más lean. te quiero a vos vos sos mi queen otra noche que no puedo tenerte quiero dormir y volver a soñarte aunque lo intento no dejarás verte Tómame, sigue, no puedo escaparme More blocks, hip hop, mis bros, no hoes Gravity cero like Castro, luz divina la que mano. More blocks, hip hop, mis bros, no hoes Gravity cero like, like Gravity cero like, like Gravity cero like, like Gravity cero like, like